Yeah, yeah. Tienes algo que me atrae y me lleva a volver. Un gesto de malta sustrae partículas de mi ser. Todo me lo pienso llevar. Loca, tuviste suerte, te topaste con un ángel al cielo si lo pides así Esa sensualidad es la que me hace venir Y si eres adicta a la noche pues nos vamos allí Tú a mí me mereces por eso te hago te Llevo Te llego al cielo si lo pides así Y cuando tú quieras yo estoy puesto para ti Si tú me quieres llevar pues ven de aquí Yo soy para ti y tú para mí Me preferiste antes que cualquier infierno Preferiste esta oscuridad antes que la luz del averno Y recuerdo tu mirada que me ata como salto Esa frialdad que se asemeja a Cleopatra Esa belleza divina que me extermina como predomina Asesinaba mis doctrinas y matrices Y siendo yo el malo le pregunto cómo te viste Desvestirme Seducirme restringirme. A ver, usaré tu piel, probaré tu miel. Desgarraré cuando agarraré, así que perdóname. Si no soy lo que esperaste, destato, eh, devórame. Que el amor no puede tocarme. Sé que lo desea mujer. Daga la que no, seré si la culpable. Y sigue fingiendo, lo sé, hasta que yo no sea tan amable. Eh. Algo que me atrae y me lleva a envolver Un gesto de maldad sustrae partículas de a mi ser Todo me lo pienso llevar Loca tuviste suerte te topaste con un ángel Te llevo al cielo si lo pides así Esa sensualidad es la que me hace venir Y si eres adicta a la noche pues nos vamos allí. Así, yeah. Y cuando así. tú quieras yo estoy puesto para ti. Pa ti, pa ti Si tú me quieres pa llevar mí. pues ven sácame de aquí, aquí. Yo soy para aquí. ti y tú para yeah. mí Pepe LK ah. Lo que tuviste suerte Te topaste con un ángel ah. Soy tu ángel ay. Sé lo que prefieras.